Amigos de Alía, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos en el centro forense del El Cantón, Quevedo. Eh, dándoles a conocer, bueno, una fatal noticia, ¿no? Ayer en la vía de Empalme, pues, se registró un accidente de tránsito en la vía Lempalme. Empalme. Producto de este fatal accidente, pues, falleció una persona... Y bueno, no, eh, estamos aquí en el centro forense. La persona pues es un militar en servicio activo, quien bueno, lamentablemente murió en este fatal accidente ocurrido en la vía El Empal. Vamos a conversar con, con un familiar para conocer más detalles. Claro, ya va Aquí, aquí tenemos. Allá, ah, los nombres. 8. Pero queríamos alguien de la familia que ¿no? No, ¿sí? ¿Sí? El, Washington, Washington ¿no? Washington. ¿Sí? Washington ¿Sí? Why, ah, Walter. Walter. Salazar Cuello Walter Salazar Cuello, eso sí. sí Ay, por quiero Diana Un Mera. Ya. Pero no sé dónde fue el accidente. En la Vía Buena Fe por el Benjamín Crane. Por el Benjamín, sí. ya. En la Vía, sí. vía Buena Diana. Sí. Bueno, ahora sí. Diana Paz -Niño -Mera. Diana Paz -Niño -Mera. Ahora sí, bueno amigos, estamos eh, en el centro forense aquí del Cantón Quevedo. Eh, una persona pues murió en un fatal accidente por acá nos dicen en la Vía Buena Fe. Vamos a conocer. Buen día. Bueno, soy amigo de la familia eh, Cuello. Bueno, lo que me han comentado de que en la vía Quevedo Buenafé, por el, el colegio Benjamín, eh, fue, fueron interceptados cuando andaba eh, Walter Salazar Cuello, conjuntamente con su esposa, y en el trayecto han sido interceptados por delincuentes, presumiblemente, y, y al tratar de huir... Eh, se han impactado y se han accidentado y producto de esto fallece Walter Salazar Cuello, quedando grave herida, gravemente herida la, la esposa, quien fue este, se encuentra actualmente ya con el traslado a Quito, al hospital de, de los militares. ¿Se quiere decir que delincuentes intentaron robarle a él y por evitar el asalto se sí, terminó accidentando? eso presumiblemente ha sido porque... El hecho es que en el momento de que él tiene vehículos y se ha trasladado con la mujer en, en la motocicleta, tal vez pensando también por el tema esto del paro, y, pero en el trayecto es que ha sido, han sido interceptados y, y ahí por tratar de huir se han estrellado y, y ha pasado este fatal accidente. ¿Por eso tal vez a dónde se dirigían ellas en el momento del accidente? Bueno, desconozco, en eso sí desconozco dónde se trasladaban, pero... El hecho es que estaban con vía buena fe. Eh, los, ¿Quiénes los interceptaron? ¿Quiénes eran motociclistas, motorizados, eh, iban en carro? ¿Qué, qué, qué conocen? Eh, presumiblemente motociclistas. Motorizados. motorizados. Entonces, eh, como ustedes sabrán, la delincuencia como está actualmente. Ya ahorita estamos hablando de que la inseguridad que está campeando acá en nuestro cantón Quevedo y, y a, a nivel de todo el Ecuador. Eso es lo que cuentan los familiares, ¿no? Que por, por este asunto de que estaban siendo, estaban huyendo de unos presuntos delincuentes. Sí, es, ¿no? es lo que no, me informan caso. los familiares, es lo que les puedo yo indicar, que es lo que se sabe sobre el hecho. Bueno, el señor era muy conocido aquí, un hombre muy claro, conocido. un militar de sargento, de servicio activo. Ha estado este, es muy conocido acá en la localidad, un hombre muy... Más que todo ya, tenía, ya iba a ascender a, a su oficial. ...aproximadamente de 42 años de edad. ¿Hijos tenían, señor? Tres hijos. Menores de edad. Menores de edad. ¿Por el de Lourdes, dónde va a ser, tal vez conocimiento? Eh, aquí en Quevedo, posiblemente creo que van a hacerlo aquí en el centro de la ciudad... ...donde un familiar. Ante este tema de delincuencia, ¿cuál sería su opinión como funcionario, como abogado y como ciudadano? Bueno, lo que yo considero que actualmente debemos primeramente tener los, las precauciones... ...actualmente no poner en riesgo... ...usted sabe que la delincuencia... Eh, ...está buscando el, el, el menor espacio... ...para poder actuar eh, ellos... ...normalmente tenemos que cuidarnos... Eh, ...el tema esto de los celulares... ...el tema de ahorita de los vehículos... ...yo hace varios días... ...fui interceptado en un lugar de la vía la cadena... ...que nunca me iba a imaginar que... ...están involucrados hasta taxistas carros de cooperativas, no pude observar qué, de qué cooperativa es, pero se me fue encima a mi vehículo invadiendo carril y se me atravesaron y se bajaron tres personas armadas y tuve que salir huyendo, antes gracias a Dios íbamos con un empresario, eh, logré, escapar, como quien dice, escapar de, de ese, no sé si era secuestro, no sé si era, para mí era el robo del vehículo, pero también corre peligro nuestras vidas. Entonces yo considero que actualmente debemos estar eh, precautelando a la familia, temas de los vehículos y de una u otra forma este, protegernos entre nosotros. Es decir, mientras esto continúe, mientras que el Estado no ponga y el gobierno no ponga ya más que todas las leyes permisibles y más aún que yo sí considero que el, la ciudadanía debe ya va a haber una orden de que podamos portar armas. El momento que, no, que la ciudadanía porte arma con su debido procedimiento, yo creo que vamos a lo, la delincuencia va a pensar dos veces para actuar. Abogado, ¿quiere decir que el fallecido se impactó solo en su motocicleta cuando volvían presidiendo? ¿no? Sí, presumiblemente eh, eh, del, al huir, eh, ahí hubo el impacto con, contra la vereda, parece que se ha impactado. Anteriormente estaba laborando, estaba ahora en Salinas, si no me equivoco. Sí. Silvio Menéndez Oriano. El nombre del fallecido. Walter Salazar Cuello. Bueno, así es amigos, es la versión de uno de los conocidos del de fallecido, el militar fallecido ayer en un accidente de tránsito. Bueno, hemos recolectado ya información de parte de los familiares, eh, quienes eh, manifiestan que se trata de un bueno. ...que la persona, en este caso el fallecido... ...quien fue identificado como Walter Alfredo Salazar Cuello... ...de 43 años de edad... ...él eh, se dirigía por la vía Buena Fe... Eh, ...estaba por la vía, circulaba por la vía Buena Fe... ...en una motocicleta junto a su esposa... ...cuando presuntamente, pues según los familiares... Fue, ...era eh, perseguido por algunos unos delincuentes, unos pillos... ...y él pues al intentar huir de esta persecución... pues se chocó, tuvo un accidente de tránsito y, bueno, fueron trasladados los dos a, a, según el reporte, ¿no? Eh, con signos vitales, fueron trasladados a la Clínica Revelo Gray eh, para que realicen las observaciones. Bueno, aquí nos dicen que venían desde Buena Fe a Quevedo. Bueno, así es el, el trayecto, ¿no? Que venían de Buena Fe a Quevedo. ...y bueno, pasó esta situación, ¿no? Conoce esta Pasó esta situación del de, accidente de tránsito, amigos. Lamentable la situación militar, pues, eh, en servicio activo... ...deja tres niños en la orfandad aquí en el Cantón Quevedo. Es la información, estimados seguidores de Al Día... Eh, ...a cuidarse mucho, es la información que tienen los familiares, ¿no? Que se trataría de, de que estaban, pues, huyendo de unos presuntos delincuentes... Santa Rosa y el velorio va a ser en la 15 de noviembre. Bueno, entonces el señor regresaba, había ido a visitar a su suegra, regresaba. Sí, venían de visitar a su suegra de Buenafé a Quevedo y ahí han sido interceptados efectivamente por unos motociclistas con la finalidad de saltarles, robarles la motocicleta y en la huida eh, pasa el accidente. ¿Usted de pronto sabía en qué motocicleta viajaba? ¿Qué tipo de moto era? No, no, no, no. Bueno, así es amigos Es la versión que tienen acá los familiares Del fallecido Y bueno, no, es eh, la pareja En este caso de esposos el eh, Militar y su esposa pues Venían de, de Buena Fe Y bueno, nos venían de la casa de la suegra Indican Y bueno, en el trayecto pues Estaban siendo perseguidos por unos eh, motorizados, que presuntamente unos pillos, unos delincuentes. Y eh, por tratar de huir de esta persecución, pues, se ocurrió el accidente, ¿no? Se chocaron en la, en la motocicleta y las personas, pues, estas dos personas fueron llevadas al hospital, a, un, a una clínica. Sin embargo, el militar no pudo eh, sobrevivir del accidente, amigos, dejando tres hijos en la orfandad. Su nombre era... Walter Alfredo Salazar Cuello tenía 43 años y bueno no era militar en servicio pasivo se conoce que trabajaba en, en Santa Elena no amigos es la información que tenemos a esta hora. Y hay que tratar de que las personas también pierdan el miedo y presenten las respectivas denuncias y puedan seguir los procedimientos conjuntamente con la fiscalía con la policía judicial y puedan dar con las personas autores o cómplices de un hecho abogado, no sé si usted de pronto nos puede dar una opinión pero mucha ciudadanía indica a veces que cogen a unas personas con evidencias, con armas de fuego salen libres, de pronto en su opinión ¿qué pasa en este sistema? ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, normalmente eh, dentro de un proceso de una flarancia, los señores, ejemplo detienen a una persona con porte de arma entonces el momento en que ...van a una audiencia... ...los abogados que se encuentran... O los abogados defensores públicos o, o... particulares... ...justifican suficiente arraigo... ...por ejemplo si una persona no ha sido reincidente... ...los jueces garantistas tienen la obligación... ...normalmente de eh, darle una medida... ...alternativa a la prisión preventiva... ...que es lo que normalmente la fiscalía lo pide... ...siempre la prisión preventiva por tener... ...una arma, más aún si esa arma es este... Eh, ...pero se manda, esa arma entra a la bodega de la policía judicial, donde se hace una pericia si esa arma ha actuado o ha participado ese, ese, esa arma en algún otro delito. entonces Y cuando las personas no justifican los arraigos, normalmente quedan detenidas con una audiencia que se, eh, se llamaría procedimiento directo, en la cual en esos 20 días ya esa persona es juzgada y sentenciada a una pena a cumplir. Eso es lo que a veces crea conmoción en la ciudadanía, que dicen, lo metieron preso y otra vez salió. Bueno, es, es el criterio, depende de cómo se maneje la situación. A veces sí hay situaciones que la fiscalía, como los jueces, actúan basado a las evidencias que se encuentran. Ahora, normalmente la ley y la constitución determina la presunción de, de inocencia de cualquier persona. Lo que sí yo considero que cuando ya se tratan de, caso, de casos de conmoción social... Ahí sí debe decir, bueno, prisión preventiva. Muchísimas gracias, abogado Silvio Menéndez. Se ahora... Bueno, así es, amigos, eh, versiones de la ciudadanía, ¿no? Frente a este hecho que ha enlutado pues a una familia quevedeña, ¿no? Un eh, militar en servicio pasivo falleció ayer en un accidente de tránsito, amigos, en la vía Buena Fe... ...su nombre era Walter Alfredo Salazar Cuello... ...tenía 43 años, deja tres hijos en la orfandad... ...él se dirigía de Buenafé a Quevedo... ...venía de visitar a la suegra en la vía en la vía Buenafé... ...a la altura de... ...bueno, a la altura del anillo vial... ...y eh, en este caso, bueno, en la zona de Quevedo... Nos, ...nos indican por acá... ...y bueno, no se presume... ...según la versión de los familiares... ...bueno, es la versión de los familiares que estaban huyendo de, de motorizados quienes estaban intentando robarles eh, al parecer sus pertenencias la motocicleta recordemos que en, en horas de la noche esto ocurrió cerca de las 21 horas cerca de las sí, 21 con 43 46 minutos fue el aviso que se hizo a la, a las unidades de socorro y recordemos que en esa en esa, esa hora de la noche pues el anillo vial por esa zona vía buena fe pues es muy es muy eh, muy peligroso muy peligroso y bueno, saben eh, muchos motorizados estar presentes por allí acechando, eh, acechando a, a los conductores, ¿no? Acechando a los conductores para poder robarles, ¿no? Parece que este ha sido el caso, según la versión de los familiares, se dirigían a, a Quevedo y eh, en este caso pues eh, estaban siendo, eh, estaban intentando huir, estaban siendo perseguidos por unos eh, delincuentes y producto de aquello pues al momento de huir de esta persecución ellos eh, se accidentan en su motocicleta no el militar en este caso el que iba conduciendo no sobrevivió a las heridas y hoy amigos existe dolor en la en la en esta familia no en esta familia quevedeña amigos es la información que tenemos a esta hora de la mañana y les invitamos a revisarnos en nuestras plataformas digitalaldia.com .es, perdón, es en servicio activo, estaba en servicio activo, así es, como nos dijeron los familiares, estaba en servicio activo y prestaba servicios en Santa Rosa, amigos. Es la información que tenemos a esta hora del día. No se olviden visitarnos en nuestras redes sociales, aldia.com.es y también dejar su opinión al respecto la persona en este caso el fallecido era un militar en servicio activo y prestaba servicios en santa rosa su nombre era walter alfredo salazar de 43 años y deja tres hijos en la en la orfanda amigos lamentable la situación y bueno no esperemos que la policía nacional pues eh, investigue más este caso y pueda darse, si en este caso pues existen culpables del hecho, pueda darse con los culpables. Esa es la información, amigos seguidores del día. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.